Y bueno, pues una vez que ya hayamos terminado nuestra presentación, lo que podemos hacer es incluirla en las aulas virtuales de Canvas. Para eso lo primero que tenemos que hacer es publicarla si no lo hemos hecho ya. Para asegurarnos, si estamos en edición, en la esquina superior derecha, veremos que no está publicado si pone la opción de listo. En este caso, si pulsamos el botón nos permitiría publicarlo. Si tenemos una opción simplemente gratuita, tendrá que quedar como pública en la web tampoco tengáis mucho miedo porque la opción de que salgan los primeros resultados es súper complicado de hecho hay muchísima gente que paga porque al poner eh, en la búsqueda de google aparezcan sus resultados vale sobre todo es más difícil que aparezca si no ponemos eh, ninguna descripción ni eh, en palabras que sean muy representativas y demás. Tenemos también la opción de dejarlo como reutilizable, esto es para que otros profesores, otros usuarios de y puedan reutilizarlo o si tuviéramos la opción de pago, pues dejarlo como, como privado. En este caso si tuviésemos también la opción de pago nos aparecería una opción que está ahora beta para incluir esta presentación en nuestro perfil de Genialy. En este caso, si estaba todo correcto, le daríamos a listo y en este caso nos da la opción de presentar, compartir o descargar. Podríamos utilizar la opción de compartir y ya nos aparecería este menú en el que vemos eh, las distintas formas que tendríamos para compartirlo. Otra forma, si ya lo tenemos publicado, pues eh, a la derecha de presentar, vemos que ahora ya no pone listo, sino que ya está publicado y se podría presentar, vemos que aparece eh, el icono de compartir. Ahí pulsaríamos y de nuevo llegamos a este menú. Si estuviéramos en, en nuestro panel, es decir, eh, no estuviéramos editando, vamos a darle, tendríamos las mismas opciones, en este caso situándonos sobre la presentación, vemos que de nuevo aparece el icono de compartir, pincharíamos y nos aparece de nuevo. ¿Opciones para compartir en Canvas? Pues fundamentalmente como un enlace o incrustadas. Vamos a ver las diferencias ahora. Si yo quiero eh, insertarlo como un enlace, en este caso pues, eh, tendría la posibilidad de que fuera una página que viera cualquier persona, recordamos, le damos a copiar y vamos a ir a nuestra aula virtual. Aquí yo estaría en mi aula virtual y en principio, pues, pues bueno, esta sería la página de inicio, pero vamos a imaginar que yo lo quiero añadir como un enlace dentro de módulos. También podría ser dentro de una ventana, como luego veremos. Pinchamos en módulos y si yo quiero añadir dentro de uno de los módulos ese enlace pues no tendría más que la parte de arriba del módulo donde lo quiero poner, o pulsar el más y luego en agregar pues elegir que lo que quiero agregar en este caso es una URL externa que es un enlace, lo pincharía aquí, pegaría la dirección que he copiado antes en, en Genialy, recordamos, que si yo me voy a mi panel de Geniali, damos al icono de compartir y en enlace copiaba esta dirección. Pues bien, aquí la podría pegar, podría poner el nombre de la página, pues por ejemplo podría ser el tema 1 y aquí tengo la opción de que cargue o no en una pestaña nueva. Os voy a enseñar un poco la diferencia. En este caso yo no voy a decir que cargue como pestaña nueva porque me parece... Mejor la opción de que no lo haga, pero para gusto se hicieron los colores, ¿vale? Y en este caso, pues podría colocarlo en sangría o no, pero bueno, dentro de mis módulos yo no lo tengo. Le doy a agregar ítem y ya veis que se ha añadido el enlace como tema 1. ¿Cómo quedaría? Pues si yo pulso sobre él, me lleva a una nueva página en la que ya tenemos incrustada eh, la presentación de Genial. A mí esta es la opción que más me gusta porque no nos salimos de lo que es el propio curso de Canvas. Si yo al añadir el enlace que vamos a volver ahora eh, hubiera elegido en página nueva, en este caso yo lo voy a editar para que lo veamos, si yo hubiera marcado esta opción de cargar en una pestaña nueva, le doy a actualizar, lo que vemos es que cuando pincho sobre el enlace se abre una nueva pantalla en la que me dice abrir el tema 1 en una nueva ventana. Al hacer así carga una nueva pestaña, pero vemos que ya se carga simplemente el Gmail y perdemos esa referencia del curso como tenemos en el caso de no marcar la casilla de que cargue en pestaña nueva. Cada uno pues bueno, pues elegirá la, la opción que le parezca mejor. También dentro de módulos yo tengo la opción de añadir una página no solo un enlace en este caso yo podría pinchar sobre el más y aquí elegir añadir una página también lo podría hacer desde el propio apartado de páginas que yo tengo en el menú de la izquierda vale ahora vamos a ver cómo lo podríamos incrustar en este caso vamos a hacerlo desde los módulos porque estamos aquí pero como ya digo lo podríamos hacer desde perdón lo podríamos hacer desde las páginas entonces pulsaría el más en el módulo elegiría que quiero crear una nueva página le aquí nos diría si es una página que ya hay creada o quiero que sea nueva en este caso vamos a dar a crear página y nombre de la página y en este caso yo pondría pues por ejemplo prueba genial en este caso lo añado y ya tendría mi página, pulsaría sobre ella para editarla, en este caso deberíamos a editar y aquí de nuevo yo tengo la opción de añadirlo también como un enlace, si es lo que os gusta, pero dentro de una página, es decir, aquí podría poner un texto y decir, en esta ocasión os dejo este enlace interesante para repasar, por ejemplo, o lo que fuera. Y entonces yo aquí pues, pondría el título de la presentación, pues por ejemplo si fuera tema 1 lo señalaría en añadir el enlace como ya tengo el texto simplemente añadiría lo que es la dirección de mi página de Genialy, le daría listo y así quedaría el enlace. Le daríamos a guardar a publicar y veríamos ahora cómo queda dentro del, del módulo. iríamos a los módulos. Quedaría aquí Prueba Genial y pincharía y veis que ahora me aparece una página con el texto que yo quisiera poner, las imágenes todo lo como yo quisiera y el enlace que llevaría fuera a ese Genial. No obstante a mí la opción que más me gusta es incrustarlos dentro de una página y que luego esa página por ejemplo la podamos hacer como página de inicio eh, que podríamos poner los distintos temas, los podríamos poner seguidos uno detrás de otro, ya veremos o, o como queramos. En este caso vamos a ver cómo haríamos eso. Como ya hemos creado una página desde módulos, pues ahora lo podríamos hacer desde el apartado de páginas, que me da igual como sea porque desde cualquier sitio voy a poder hacerlo. Entonces, en este caso... Eh, si nosotros le damos a ver todas las páginas podría añadir una nueva página y en este caso eh, yo pondría prueba de Geniali incrustado en este caso para que veamos cómo quedaría si yo lo incrusto entonces en este caso eh, vamos a volver a nuestro panel de Geniali vamos a cerrar estas dos ventanas que teníamos abiertas antes y volvemos a nuestro panel bien desde nuestro panel donde tenemos todos los genial y lo podríamos hacer así o os recordáis que si estamos editando pues en la esquina superior derecha también llegaríamos a este icono de compartir de nuevo le pulsamos y en lugar de enlace esta vez vamos a pulsar en insertar en insertar lo que haríamos es en el apartado de iframe e copiar ese código que tenemos, volvemos a nuestro laboratorio y no lo podríamos pegar ahora así simplemente porque es código HTML. Entonces, antes de eso, nos tendríamos que ir a la edición de esta página de código HTML, que sería pulsando este icono de eh, menor y mayor que es separado por la, la barrita. Eh, creo que tendréis que tener activado una forma... Eh, de, de edición específica para que os salga aquí si no yo creo que os saldría por arriba entonces buscar siempre este icono pinchamos y ahora veis que se me ha cambiado un poco el formato de, de la ventana y en este caso le daría a pegar aquí ya se copia lo que es el código html de manera que cuando yo le doy a guardar y publicar veremos que lo que se ha incrustado es ya mi presentación en la que yo puedo ir navegando tranquilamente por los distintos contenidos o si quiero pues lo podría maximizar para verlo de, de manera más, más grande. Esto yo lo he insertado en una de las páginas. ¿vale? Esta página yo la podría añadir a módulo si quiero o podría hacer que fuera la página de inicio. Recordamos que ahora mi página de inicio era otra plantilla que yo he puesto, que, que teníamos en Virtual Lab. Pues si yo quiero cambiar esta por la página de, de eh, eh, Genially, lo primero que tengo que decir es elegir página de inicio y asegurarme de que esté marcado página de información de las páginas, ¿vale? Podría tener también los módulos o las listas de tarea o cada uno lo que quisiera, ¿vale? En mi caso marcaría página de información de las páginas, guardar si no lo tuviera. Y ahora en páginas le vamos a dar a ver todas las páginas y en la que era la prueba de Genial incrustado nos vamos a ir a la derecha del todo a los tres puntitos y yo lo que voy a hacer es marcar la opción de usarla como front page. Entonces, en este caso ya se me va a marcar como página de inicio. Si yo vuelvo a esa página de inicio ahora, ya vería pues mi línea que como decíamos lo puedo maximizar. Y bueno, aquí como es una página también podríamos editar y poner el, el texto que quisiéramos, como quisiéramos dándole el formato que fuera, o añadiendo más presentaciones. Por ejemplo, en este caso eh, podríamos volver al, al código y eh, una vez que hemos insertado esa presentación, buscar otra. Dale también a compartir, en insertar, copiar el código. Y en, en la ventana añadirlo. Y tendríamos pues, dos presentaciones, tres las que quisiéramos. Podríamos verlo ahora. e Incluso pues podríamos poner diferentes textos eh, intermedios y crear distintas cosas. pues Por ejemplo, en este curso... Eh, la página de inicio que yo he elegido, pues eh, lo que hace es repartir el código de esta manera, pero veis que también tengo eh, texto puesto y bueno, pues así podría ir a distintos eh, apartados del, del curso o eh, en otros cursos, pues ver esa... Eh, disposición en las que hay pues, dos presentaciones uno más con lo que es el, el contenido y otros pues, para repasar de cada el examen actividades y, y demás o podríamos dejar solo la presentación y luego que los alumnos eh, pues lo que hicieran fuera eh, en ver lo que es la guía del curso en la página de inicio y navegarán por los módulos en los distintos temas que, que les pusiéramos. Por lo tanto, posibilidades hay muchísimas. La última de ellas que os quería mostrar es, si por ejemplo volvemos a, a un, un curso de prueba, que podemos hacer esto mismo de incrustar un Genial y dentro de las tareas. Por ejemplo, en este caso, en, la, en tareas, una de las que yo tengo aquí sería una webquest y lo que he hecho en esta tarea es en, en la ventana en la que puedo poner las instrucciones, pulsar editar y en, de nuevo volver al código y en ese código lo que he hecho es incrustar un Genially con eh, las eh, instrucciones de esta tarea. Entonces veis que lo podemos incrustar tanto como enlace como en cualquier ventana que, que tengamos la posibilidad de editar el, el código y bueno pues en este caso pues como ya digo puede ser también dentro de, de una tarea, en contenidos, en los módulos, la página de inicio, pues lo que queráis y siempre pues los alumnos lo pueden hacer grande para ir navegando ellos eh, como quieran, le dan a escape y, y bueno pues Volvemos a la página de Canvas. Así que espero que todo esto os dé ideas para crear unos cursos estupendos con unos contenidos eh, interactivos y atractivos para los alumnos. Muchas gracias.